hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a otro video en esta hora saludo especial para todos nuestros amigos en el mundo en el mundo nos llama mucho la atención este reporte que ha entregado un asesor de la presidencia de volodymyr Zelensky respecto a la situación que hay allí en Bakhmut. la cosa está difícil tan difícil que las afu tuvo que enviar los mejores hombres para poder tener al menos la fe o digamos una esperanza de poder hacer retroceder a la fuerza rusas en su embestida que está siendo brutal. Las pérdidas de los batallones de infantería del ejército UK están desbordados por toda la artillería pesada que está siendo llevada a esta zona por las tropas del Kremlin y las AFU, pues se han tenido que enfrentar a uno del grupo de asalto colaboradores del ejército ruso, llamados paramilitares por occidente, que han sido esa barredora, esa limpiadora para las tropas rusas en la operación militar especial, específicamente allí en Arteomox, más conocido como y todo indica, según los editores de Diario Militares, que el círculo poco a poco ya se está cerrando y ahora la situación no es muy favorable para las fuerzas ucranianas. ...ianas. Recordemos que antes de vivir esta situación en el frente de batalla desde Kiev, sopesaban la no retirada y la lucha por esta zona. Pero ahora todo parece que se está pensando en el retiro de este enclave porque eh, se está empujando fuertemente por parte de los Wagner y por parte del ejército ruso para la toma de este asentamiento. Sería la captura de una de las zonas que tiene más de 70 kilómetros y que era una de las fortificaciones o es una de las fortificaciones más importantes para Selensky. Y está a punto de ser cedida, digámoslo así, o capturada por parte de las fuerzas del ejército ruso. Así lo han expresado en las últimas horas. Por ejemplo, el funcionario del gobierno en Kiev, estamos hablando de Alexander Romiansky, quien funge como asesor de la presidencia ucraniana. Palabras que fueron expresadas a través de el medio occidental CNN a través de una entrevista. Y según todo el informe de lo que ha dicho el funcionario a través de este medio occidental, parece que se va a realizar un eh, retiro. Algunos lo llaman como un respiro militar. Lo están llamando también un redespliegue en las fuerzas de las AFU, dice el diario digital TAS. Que altos mandos ucranianos están informando del redespliegue de las fuerzas adicionales en Artyomox. Ahora el epicentro de las hostilidades es Bakhmut, así como Artyomox. Eh, lo que ya le dijimos, este eh, digámoslo así asentamientos, se conoce como Bakhmut o Arteomox, allí donde se están registrando pues esta situación tan difícil y estos combates cruentos. La situación allí es realmente tensa. Justo en este lugar se tomaron ciertas decisiones, y esto incluye decisiones de irse hacia otro lado, adicionalmente con unidades, dijo el miércoles al periódico el funcionario. Además, se ha pronunciado eh, una funcionaria del gobierno en Kiev adscrita al Ministerio de la Defensa, donde Maliar dice que continúan los serios en Arteomox. El asesor económico del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Rodiansky dijo en CNN en una entrevista que las fuerzas armadas podrían retirarse estratégicamente de allí de Artiomoks, como se los venimos contando si fuera necesario. Además, dicen que Arteomox se encuentra en la parte de la República Popular de Donetsk controlada por Kiev, y es un importante centro de transporte para reabastecer el grupo de tropas ucranianas en el Donbass. Allí se libran feroces por la ciudad, las fuerzas rusas han tomado el control de varios asentamientos a las afueras de Arteomox, incluidos Klechevska, Podgoronoye, Parasoviceka y Berkopka, y adicionalmente el pueblo de Yagovnove. Eh, dice esta información que eh, lo que quiere decir es que el asesor de la presidencia, estamos hablando, que ha dicho que van a mirar todas las opciones de seguir allí en Bagmut, pues sostener esta fortificación... Para Ucrania es bastante alto su precio, sobre todo si hablamos en artillería que está siendo eliminada y también hombre que está sufriendo mucho lo que es la mano de obra ucrania. En la que han sucumbido con la fuerza rusa y sí, por eso ahora están pensando en hacer este redespliegue por la situación tan dura que se está acercando para la SAFO según el funcionario han podido mantener la ciudad pero si es necesario se van a retirar estratégicamente porque así lo dice el asesor que no van a sacrificar a toda su gente por nada otra de las noticias no menos importantes tiene que ver con unas declaraciones que han sido entregadas por el presidente de los ucranianos recientemente que ha causado revuelo total ustedes saben y es de público conocimiento que ya bueno ha arrancado con eh, luz verde, lo que es la carrera por la presidencia allí en Unidos, pero recientemente en una rueda de prensa le preguntaron a Volodymyr Zelensky que bueno, que Estados Unidos pues lo ha apoyado bastante con mucho material, mucho eh, dinero y esta fue una de las respuestas que tiene encendido el debate en las redes sociales opinen ustedes mismos, se las dejamos sin comentarios, pero recibimos sus pensamientos y lo que piensan de lo que dijo recientemente el presidente Ucraniano Sé de que Ucrania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 Porque estamos hablando de la OTAN y ellos morir. Aquí están sus declaraciones. Estas fueron palabras que emitió Volodymyr Zelensky el día 24 de febrero a los medios de comunicación en Ucrania. Generaron una ola de comentarios por parte de usuarios en redes sociales, algunos sosteniendo erróneamente que el mandatario estaba pidiendo al norte enviar tropas a solo Ucrania, o a su vez. Eh, bueno, la red social del pajarito notificó que la declaración fue sacada del contexto. En realidad, el presidente Uca estaba respondiendo a una pregunta sobre las encuestas que mostraban un creciente número de estadounidenses que consideran que su gobierno no brinda demasiado apoyo a Kiev. Concretamente, según los diarios eslavos, el presidente especuló, estamos hablando de Volodymyr Zelensky, acerca de que si su país pierde en el conflicto con Rusia debido a un debilitamiento de la asistencia que recibe de la Casa Blanca esto podría propiciar una intervención rusa en estados miembros bálticos de la alianza OTAN que obligaría al norte a enviar a efectivos a luchar en contra del de país euroasiático nos escuchamos en el próximo contenido aquí en Noticias de Última Hora y Noticias internacionales Mundo y muchas gracias por su audiencia